A ver cuántos covidiotas encontramos y a los problemas de siempre de República Dominicana. El presidente se molestó por primera vez, yo lo comenté aquí ayer, fui de los pioneros en eso. La galleta que le dio Saló a Quibarte, a la policía. No solamente lo suspendieron de manera inmediata en el partido, sino que solicitó al presidente de su partido su expulsión. Y con respecto al video del general, que lo comenté y lo publiqué, pero hoy es que lo vamos a compartir con ustedes, tocando el fondo. El señor director lo tenía de manera muy oportuna, pero me gusta siempre tener herramientas para decir las cosas con propiedad. Me gusta investigar, no publicar las cosas y hacerla por popularidad, por like, buscando que me sigan y que me dé mucho like, porque eso me va a traer dos o tres pesos. Ya yo nunca estaba en esa, en esa línea. Y si pude haberlo estado en mi adolescencia, hace mucho tiempo que la rebasé. Gracias a Dios no fui de los amarillos que necesitó de sensacionalismo, muerte, sangre, mutilación para vender un programa o los elementos que publique en su país. Y este general que se quiso tragar uh, de la Fuerza Armada Dominicana de la FND. Que es el mismo que durante todos los gobiernos de Leonel, ministro de Defensa, de toda la batalla de las carreras, o sea, se quería tragar a dos infelices, porque esos dos infelices dijeron: Pero, general, usted está violentando la vía con su vehículo. Usted sabe quién soy yo y quería tragarse a dos personas que estaban cumpliendo con su deber. Porque en este país todavía no hemos asimilado, sabe quién se dio? Pero Luis Abinader está dando muy buenas señales. Yo creo que es el primer presidente que está por encima de las expectativas de su partido y por encima de las expectativas que creó el pueblo. Cuando una periodista le preguntó sobre eso, dio en el escritorio y dijo, aquí nadie está por encima de la ley. Ningún rango, ningún general. Y se va a someter todo el mundo al imperio de la ley. Ni el presidente es el primero que tiene que obedecer. Y lo vi de manera enérgica, por primera vez incómodo. Y qué bueno, presidente, eso envía una buena señal. Del tú sabes quién soy yo. Men, ¿Quién es usted? Cabo, raso, porquerita. Se va a respetar la investidura, sin importar quién sea. Y que se le va a aplicar la ley porque nadie está por encima de la Constitución y la ley. Qué buen mensaje. Le voy a presentar ese video en un momentito. Y ese el primer contenido será ese. Y sigue agravándose, lo que yo comenté aquí, que dije que hay que investigarlo a profundidad la muerte del teniente coronel piloto Rodríguez Cruz no solamente porque ya le dieron tres meses de prisión preventiva al, al, al cabo y al sargento que lo asesinaron que ya lo conocían, que ya habían tenido un incidente precedente y que los términos de grandes penalistas como Vinicio Semán y demás Dice que se trata de una ejecución de un crimen y eso él, lo agravó el ex senador por allá por Bauruco, Yayo Matías diciendo que había un autor intelectual. Hoy lo citaron en la fiscalía el martes de allá, de Valverde Mao, la provincia, para que hablara de esto. Que cuando le informe el presidente, quién es el autor intelectual, el mundo va a saber. Pues, vamos, queremos saber qué hay ahí. Porque estuvo es relacionado. Un problema con una avioneta de él, y se dicen que esta avioneta que él conducía se estrelló: se muere o lo mueren lo matan accidentalmente o fue mandado a matar. Vamos a ver que eso se va a aclarar en los tribunales. Bueno, señor director, entonces vamos a ir a lo que dice el distinto este trapo de informe y toda la mentira del Ministerio de Salud que sigue igual que el PLD seguimos con la misma medida, el presidente hoy solicitó 45 días más para que se lleve pues a el estado de emergencia la prórroga iniciando el 16 de enero del 2021 ¡Wow! Yo le dije a ustedes y muchos se reían y se lo tomaron a broma cuando yo decía, nos va a sorprender diciembre y el año que viene 2021 en toque de queda Dicho y hecho, en estado de emergencia, toque de queda, restricciones de horario y demás. Entonces, dice: estaba Sofía, que da aquí. Yo voy a leer el informe: que hay 167.405 infectados en RD, 2.404 muertos. Ahí no están los nueve que dijo Luis Nelson Rosario Socias director provincial de salud.